Bienvenidos a un nuevo video. Esta integral que está aquí puede impactar a simple vista, pero no te dejes llevar por la primera impresión. Analízala un momentico para que tú veas que va a ser muy fácil. Pausa el video y la resuelves y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Listo y lista? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Eh, tenemos x al cuadrado que multiplica una raíz cúbica. Aquí algebraicamente se pueden hacer muchas cosas Muchas cosas O sea, tú algebraicamente puedes el x al cuadrado Colocarlo dentro de la raíz cúbica Puedes trabajar esto de muchos aspectos Pero ya va Esto con un simple cambio de variable sale Porque, vamos a ponerlo así un momentico Vamos a reorganizar esto ¿Qué pasaría si yo te dijera? Si yo te dijera Vamos a colocar primero esta raíz Y lo vamos a multiplicar por x al cuadrado de x ¿Te suena? ¿Te suena así? O sea, tú puedes cambiarlo de posición y mira que este x al cuadrado que está aquí, al multiplicarlo por dx, mira que el, si tú derivas x a la 3, tiene que quedar x al cuadrado cuando le vas a un exponente. Entonces, técnicamente, ¿qué pasaría si nosotros decimos que u sería 1 más x a la 3? ¡Completo! ¿Por qué? Porque es que la, aprovecha que la derivada de 1 es 0. Aprovecha. Mm, en este caso, mira un momentico, tú me quieres decir a mí que du sería entonces 3x al cuadrado de x Claro, eso es lo que te quiero transmitir compadre Y mira que tienes x al cuadrado de x, o sea, mira que du dividido entre 3 es igual a x al cuadrado de x x al cuadrado de x es du entre 3 en ese caso o, si quieres, pasa, despeja de x completo y sustituyes de x se va a cancelar el x al cuadrado con x al cuadrado. Yo, tú decides cómo plasmarlo. Mira que en el fondo esto sencillamente será la integral de la raíz cúbica de u, ¿ok? Por du dividido 3. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Entonces de allí para nosotros vamos a reescribir cositas, vamos a poner entonces un tercio, ¿ok? ¿Un tercio de quién? Ese un tercio es importante porque para nosotros ese un tercio ahí técnicamente va a multiplicar a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada, a la integral de u a la un tercio de u. Pilas aquí. Sí, efectivamente vamos a sumar uno, ¿ok? Vamos a sumar uno y el resultado quedaría con la integral de lo que es una parte, una potencia entero de una potencia, ¿no? Entonces, ¿un tercio de quién? Un tercio más uno, que es el exponente que teníamos allí, un tercio, si le sumamos uno, ¿cuánto da eso? Eso es cuatro tercios. Entonces, el exponente que quedaría, pilas aquí con esto, ese resultado quedaría aquí dividiendo, sería 1 sobre cuatro tercios por u a la cuatro tercios, más nuestra constante c, ¿Okay? Y lo hago así a propósito para que las, a las personas no se le olvide que cuando tú integras una potencia es 1 sobre a de u elevado a la a. ¿okay? O sea, cuando tú le sumas 1 a la potencia anterior, que la potencia nueva sería esa a, el resultado queda dividiendo, no queda multiplicando. Y si es una fracción, es 1 sobre la fracción. Entonces ahí, en esa fracción que tenemos allá arribita, 1 sobre 4 tercios, 3 cuartos, pilas como lo voy a escribir. Mira que esto sería básicamente aplicando una doble C como 3 cuartos. Sí, cuando da fracción lo puedes escribir al contrario entonces. Y 3 y 3 se van a cancelar. Y mira como en esta ocasión, pues para nosotros quedaría que 1 cuarto de U a la 4 tercios. ¿Ok? ¿Quieres aprender matemáticas gratis?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 Pero mira esto, como el numerador es mayor que el denominador en este caso, cabe destacar que esto es más C. Yo te invito a que lo pienses de esta manera. Mira, esto es un cuarto de la raíz cúbica de U a la 4. Pero con radicación, con radicación, tú puedes separar esto en otras raíces. Porque al final el 4 tercios, tú puedes pensar lo que es el producto de U por U a la 1 tercio. ¿Ok? Mira cómo lo estoy desglosando un poquito, ¿por qué? porque si tú tienes u a la 1 más un tercio es 4 tercios entonces el 4 tercios, ¿te acuerdas que nos había dado de haber sumado 1 más un tercio? pues aprovechalo entonces tener u a la 4 tercios es lo mismo que tener esto y así es más cómodo, ¿por qué? porque nos estaría quedando técnicamente a nosotros lo siguiente un cuarto de u por la raíz cúbica de u más c Okay, déjame escribir esto más decente, para ti, porque esto es para ti al final. Entonces sería un cuarto, ok, un cuarto de u por la raíz cúbica, a ver, ahí se ve más decente, raíz cúbica de u más c. ¿Y quién es u? Recuerda que u habíamos dicho que era 1 más x a la 3. Entonces, ahí, ojo, todo lo que estoy haciendo de, de verdad, de verdad, de verdad, es pura álgebra eh, aritmética y álgebra para reescribir, y que desde el principio lo puedes dejar así como está aquí, que dice pones aquí 1 más x a la 3, todo elevado a la 4 tercios más 6, chao. Pero lo estoy separando como para que se vea más decente, más bonito, ok. Entonces, mira, quedaría un cuarto, devolviendo el cambio de variable, ¿de quién? De 1 más x a la 3 por la raíz cúbica de 1 más x a la 3. Más nuestra constante C. Mire que aquí estaría nuestra integral. Y cerramos este video, cerramos el ejercicio resumiendo diciendo que toda la integral, el cambio de variable que hicimos, todo el cuento, pues para nosotros técnicamente nos está quedando así. Es una, ojo, es un, repito, es una forma de plasmarlo. Desde el principio tú pudiste decir que eso era automáticamente eh, la que voy a resaltar aquí arribito colocabas ahí 1 más x a la 3 allí, un cuarto de 1 más x a la 3 elevado a todo a la 4 más c, y eso está bien. ¿Okay? Solo que matemáticamente, pues, uno lo, lo busca, normalmente las raíces se dejan, pilas con eso, normalmente las raíces aritméticas y en álgebra se dejan que el exponente no tiene sentido, que sea mayor el numerador al denominador, y por eso se separan en, en otras raíces. ¿no? Pero bueno, ya es tu decisión, la verdad. Es tu decisión, espero que te haya gustado, que haya quedado claro. Mira cómo se ve allí todo el ejercicio para que tú básicamente, si quieres, puedas hacer un screenshot. Eh, básicamente ya lo puedas plasmar. Lo importante de verdad del orden, de darte cuenta cuál es tu cambio de variable, cómo va quedando la expresión luego del cambio de variable y no te olvides nunca de la constante cuando la integral es indefinida. Chao, nos vemos en un siguiente video. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.